Estás viendo las imágenes de la Escuela Técnica. Ya te estamos contando un poquitito y te estamos adelantando porque hoy hubo... nos despertamos en realidad y buscábamos noticias y dentro de las noticias que encontrábamos encontramos esta gran noticia que estamos esperando. Me decía Gerardo desde el 2007 que se empezó a tramitar el nuevo edificio de la Escuela Técnica. Sí. Sí, hoy hoy digamos un día de mucha alegría. Buen día a todos. Buen día. Gracias por, por venir y acompañarnos. Eh, sí, uno recibió muchos agradecimientos, felicitaciones, yo le decía que ha, ha habido muchísimas personas con muchísimo trabajo, de muchísimos años, el inicio fue en 2007 cuando se inicia el pedido del lote, y bueno, por parte en ese, en ese momento de la directora, de Cecilia, y bueno, hasta ahora fue un trabajo de siempre actualizar, siempre presentar y siempre gestionar el tema del proyecto. Estamos mostrando, estamos en vivo y como estamos, estamos en vivo tenemos un poco de ruido porque justo estamos en la hora de recreo de los chicos, pero los queríamos mostrar porque también queríamos mostrar la dinámica un poco de la escuela, qué es lo que se hace, cuántos chicos hay y me quedo con esto que decías recién Gerardo al respecto, eh, muchas personas involucradas en un proyecto que finalmente se da. Sí, sí, eso es lo importante, sí. que cada uno de los, de las personas que fueron pasando, ya sean políticos, sean directores, eh, sea gente de la cooperadora, muchas, muchas personas involucradas en el mismo proyecto, finalmente da sus frutos. Debió ser antes, la realidad es esta. Sí, pero yo lo que digo siempre eh, también es que uno tiene que pensar del otro lado. Vos como gobierno también tenés que eh, pensar que tenés toda una provincia, que tenés toda una nación, que tenés una justificación. Y muchas veces las ganas nuestras son más fuertes que a lo mejor las justificaciones. Entonces, exacto. Entonces, eso te lleva tu tiempo. Yo en ese momento recuerdo que charlando con un grupo de profes le digo, va a llevar por lo menos 15, 20 años poder llegar a tener lo que, lo que queremos. Y bueno, tan equivocados no estamos porque más o menos es lo que estamos tardando. Es lo lo que... Que... Pero es... yo creo que son tiempos lógicos porque uno tiene que justificar. Tiene que justificar y tiene que eh, digamos, demostrar la trayectoria, que hay una trayectoria ascendente, y esto no es un pico que después disminuye. Es lo que escuchó uno cuando fueron a hacer siempre las justificaciones. En este último trayecto eh, decirte que se han alineado un montón de cosas, no solo desde nuestra institución, por parte de, de quienes estamos en el cargo directivo y la, la cooperadora, sino que supervisión, eh, el tema de la, los delegados regionales, que han justificado un proyecto para Sunchale, claro. porque este edificio tiene que ser reutilizado, hay una reutilización del edificio en institución educativa, entonces esto va a proyectar a, a Sunchale con, con la parte de educación a comarse un poquito mejor y deliciamente. Eh, la parte del de, de lo qué lindo que es y qué necesario, esto, qué de necesario de acomodarnos. Sí, la verdad es que sí. venimos con, con muchas quejas y mucha, y muchas mucha, falencias, mucha charla, muchas sí, falencia sí. en cuanto a lo que es eh, la parte edilicia, más sí. que nada en, en, en la educación en Sunchales. Yo acá rescato también eh, que los Sunchalenses hemos podido demostrar porque hasta la parte política se interesó, el senador se interesó, acompañó, sabemos que fue en esta semana una, una, una semana decisiva y bueno, justamente todo eso se alineó para que hoy, eh, en realidad ayer, ayer se firma el convenio entre el gobernador y el, el ministro de la Nación eh, hace unos días habíamos tenido una reunión con, con INED y sabemos cómo más o menos se va a trabajar pero eh, bueno, se terminó de poner sobre papel. Es Perfecto. importante. Está la firma. Está la ya firma. cuando hay firma ya no hay vuelta atrás Exacto, en realidad, hay o así, Exacto. así debería ser. Está la firma, está el puntapié más que inicial de, de este proyecto. Ahora vendrá la parte de licitación, vendrá eh, la confirmación de, del terreno, porque sí. la escuela técnica ya tiene tenía sí. su terreno. Sí. ¿sí? Así que. Eh, ya conociendo los tiempos, me dijiste, me, me hablaba recién, nos va a llevar unos 15 años, ya sabías los tiempos políticos. Bueno, ahora, contame qué tiempos estimás para para que se empiece a trabajar, para que veamos el primer ladrillo o el cercar el terreno. Eh, el otro día, escuchando al referente del INED en Santa Fe, fuimos convocados a una reunión y él dice que van a salir la licitación de 100 escuelas técnicas en la Nación. ¿Sí? Las 100 escuelas tienen que ser licitadas antes de fin de año, antes de diciembre. Así que mi esperanza te apuesta que el año que viene podamos ver un movimiento muy fuerte de, de lo que es la parte de, de construcción. Y bueno, manejando un poquito a, a, a estos últimos años cómo se han ido construyendo los edificios de, de distintos establecimientos educativos, eh, hay un plazo más o menos entre 18 y 24 meses, Perfecto. es muy, más que interesante. No sé si esto realmente va a salir así, sabemos que la licitación sí sale, antes de diciembre tiene que estar adjudicada, por, porque así lo establece el INED. Cumplimos todos los requisitos, todos los requisitos, tener lotes ya a nombre del Ministerio, eh, todos los requisitos que necesitamos, la, la superficie del lote también, cumplía todos los requisitos que daba el INED, así que creemos que, Estamos alineados como para que esto se ejecute mucho más ágil. Ahora sí tengo más experiencia de que sea mucho más ágil la ejecución que el proyecto. Te veo, la verdad te veo muy, muy bien, muy optimista y muy contento, sí. Gerardo. ¿Cuántos alumnos tiene la escuela técnica? En este momento tenemos 542. 542 alumnos que van a tener su, su casa propia, le decimos así, pero mientras tanto este edificio se sigue, eh, se sigue llenando de actividades, se le siguen sumando actividades. Es un tema que charlaremos la semana que viene, sí. Les vamos a adelantar a través de su charles de día por día que se vienen novedades importantes para lo que es la escuela técnica, mientras tanto se dictan algunos cursos, tengo entendido, sí. que son externos a la, a la educación técnica. Eh, felicitarlos. No queda de otra más que felicitarlos y, eh, y rezar entre todos sí. para que el año que viene ya tenemos lo, tengamos iniciado. Sí, yo creo que sí, creo parte. que lo, lo más importante está dado, el paso más fuerte que teníamos que tener es este punto: este la punto. decisión política. Exacto, la decisión política de que realmente nos escuchen con la necesidad que teníamos. Yo siempre aclaro también una cosa, que la necesidad en la parte de Alicia es de la parte de los talleres y lo que es el diseño de las nuevas escuelas en la parte del INER viene desde los entornos formativos hacia, hacia lo que es las, aulias, las aulas, entonces es importante porque una escuela tenga que sea diseñada primero en el entorno formativo para aquellos que por ahí tienen unos años son los talleres, son los sí. que nosotros tenemos como talleres. Entonces que la escuela técnica se, se comience digamos a gestionar y a proyectar desde ahí hacia todo lo que necesita, me parece que vamos a tener un, una, una, una, un hogar es una, eh, bastante particular. Es una buena proyección no solamente en cuanto a lo que es educación, sino también teniendo en cuenta que más del 40% de los empleados de Sunchales son de la parte metalúrgica, de la parte de talleres, por ende eh, es importantísima para el movimiento económico, el post de la educación para la, la buena convivencia y la buena vivencia económica de cada una de las personas de, de Sonchales. Incluso eh, uno no deja de mirar y ver hacia futuro. También tenemos, eh, estamos gestionando el tema de talleres por la noche, si bien hay instituciones que nos han pedido la colaboración y están haciendo algunos uh -huh. talleres a la noche, ...queremos que sea una plataforma... ...en las preparaciones profesionales... ...estamos bastante avanzados... ...pero todavía falta un par de, de condiciones... Eh, ...estamos trabajando con, con el, el convenio... ...ya está firmado el convenio marco... ...esto lo puedo decir porque ya es real... ...el convenio marco con la UNRRAF... ...está firmado... ...hay carreras en la parte de, de... la parte práctica... ...van a ser acá en la escuela... ...entonces se está trabajando... ...en todo ese tipo de proyección... ...y bueno... Con esto, eh, toda la parte de, de este proyecto nuevo, bueno, no. Aclaremos, la, yo pensaba dejarlo para la semana que mm. viene, ya estaba eh, no, ideando un móvil para venir cuando ingresaran los sí. chicos de la UNRWA. Esto es importantísimo, que los chicos de, del nivel universitario se comiencen a formar dentro de la escuela técnica, de la escuela de técnica de Sunchales, es importantísimo para nosotros como, como ciudadanos, Gerardo. Yo creo que eh, es importantísimo incluso el paso que está dando Sunchales dentro de lo que que es la, la parte de, de técnica pública. La educación técnica se divide en tres, en tres patas muy fuertes. La parte superior, que es justamente por eso el convenio con la UNRWA, la parte media donde estamos nosotros y las preparaciones profesionales, que es los talleres de estos que estamos gestionando. Esas son las tres patas, entonces cubriría toda la necesidad de la parte técnica y creo que el paso que está dando Sunchal es importantísimo. Creo que debemos aprovechar, debemos aprovechar el momento tenemos que aprovecharlo y ser responsables con esto muchas gracias por atendernos no. por estos minutos no. y por todas estas muy buenas noticias hoy nos vamos llenos, pero llenos de buenas noticias de aquí desde la Escuela Técnica e invitarlos a los padres que se sumen y que vengan con las inquietudes, esto corre por cuenta sí. mía pero que vengan todos los padres cuando tienen dudas, que se acerquen siempre están bien predispuestos y siempre están abiertos a las nuevas propuestas dentro de lo que los deje a ustedes avanzar la educación tratamos, tratamos de estar a la altura y tratamos de darle una respuesta siempre a veces se consigue, a veces no pero bueno, eh, la, yo, yo creo que en, en este momento... Eh, más que nunca agradezco el apoyo hacia la escuela técnica eh, yo agradezco porque atrás de, de, de esta decisión, de estas felicitaciones que ha venido hacia mi persona, simplemente soy representante, hay muchísima gente laburando, hay muchísimas personas que uno no puede nombrar porque tiene miedo sí, claro. a olvidarse así que yo agradezco enormemente al equipo grande de trabajo que hay y al equipo que me ha acompañado en todas las gestiones, porque uno si a uno no lo acompaña, no lo ayuda y realmente no se involucra con la necesidad que tiene uno no se consiguen las cosas, así que yo eternamente agradecido a todos, un grupo inmenso, eh, muy agradecido y bueno, obviamente muy contento por, por mi escuela. Yo digo siempre me, me, me hago dueño porque la siento muchísimo a la escuela y bueno, por mi escuela hoy un día muy, muy, muy feliz. Muchas gracias. Gracias a usted